Botón derecho del ratón en el logo de Windows. Entramos a Configuración ya con el botón izquierdo. Clic en Dispositivos. Clic en Mouse. Configuración adicional del mouse. Un clic en la pestaña Punteros. Debajo de esquema seleccionamos otro estilo de puntero. Si tenemos descargado uno de alguna web, le daríamos a Examinar y lo buscamos. Aplicar. Aceptar y dar me gusta al vídeo. Gracias por la visitungui. Ah bueno, aquí también podemos personalizar un poco más. Vienen cuatro estilos y si escogemos el verde, no sé y luego para cambiarlo de color. Y el tamaño, más abajo.